Te pones ¿Qué sus gafas, ti. Eres la peor amiga que he tenido mi vida ¿Me ¿Sí? lo dices? Ponle la mano aquí, no, no, mejoras. Uh, uh, uh, si te puedes ponerle la mano aquí, te la Creo limatar. que están tocando al timbre, Sí, justo es? están tocando al maldito timbre. Pues no sé quién, pero... Hola, ¿Hola? De mí? Chica, de esto ¿Quién no a ¿Qué chica? Hola ¿Quién eres? Amiguita ya, ya voy yo, ya voy yo a pero, pero, pero, pero, pero, Martina Pero, Martina, ¿dónde vas? ¿Quién es? A ¿Quién has traído? Yo no he traído a ninguna chica Entonces, ¿Quién es? ¿Quién ha picado? Yo no tengo ni idea de quién ha picado ya. Hola ¿Tú qué haces aquí? Mira, Martina, yo he venido para mudarme No, sí, porque me he enterado que has cogido esta casa para que tengan una cita y se reconcilien Y digo, mmm, vale, ya que tú no me consigues una cita, vengo yo ¿Dónde está Arta? No. Ah, es que señor? tienes a otra, ¿no? Que es yo eso? no tengo... Que no tengo absolutamente nadie. Tienes a mí aquí. ¿Mm? Y no lo estás aprovechando. ¿Y qué quieres que yo haga? Pues admitir que te gusto. ¿Pero a ver, a ver, a ver, Natalia. Yo no he traído ninguna chica. Que vale? sí que la has traído. Que no? han picado ya, y... Ya, pero, ¿Y qué? Pero yo que sé quién es. Martina, que a mí también me gusta Arta. Y a Natalia le has conseguido una cita y a mí no. Eh, Así que vengo yo. No ya, pasa pero, nada. Eh... Naila, las cosas no van así ¿Y cómo van? A ver, cuéntamelo tú Pues tú no puedes aquí venir y hacer lo que quieras Ah, y Natalia sí, le consigues una cita y a mí no Esto es muy Pero injusto, tú Martina Pero que que he cogido la Romantic House para Natalia y Arta, no para que venga ¿Y así? por qué tienes preferencia para que Natalia y Arta no estén juntos? No es que tengas, es que lo he cogido ya No vamos aquí a montar mmm, la Isla de las Tentaciones Me no da igual, Martina, yo me mudo ¿No ves que...? Mira todo lo que he traído si he traído casi mi casa entera, Martina No me digas que ahora tengo que volver a mi casa, por pues favor sí Déjame al menos conocerle Púchame. Chill. ¿Cómo que chill? Chill. ¿Cómo relájate, que chill? ¿Tú crees que relájate. yo me voy a quedar tranquila con el chico que me gusta? Y que viene ahora una chica que no sé quién es, que vete a saber tú quién es. Yo no he traído a ninguna chica, por Dios, Natalia, tío. O sea, para ya. Yo no he traído a ninguna chica, ni, ni, ni me pasa nada con ninguna chica. De hecho, me han encerrado aquí contigo en mundo mundo pelota, ¿sabes? Ah, no quieres estar aquí conmigo. A ver, pues, obviamente no, no me... No, eh, eh. ¿Qué? Yo le dije primero que me gustaba a Arta. Mentira. Te lo juro, yo le dije primero. Y ella va y ahora se queda con Arta las gafas para ver si es verdad. Claro que es verdad Veo que es verdad Que tú se lo dijiste primero Pero ella ha venido primero Porque que... la has llevado tú Y como tú no me llevas a mí Pues vengo yo <risa> ¿Qué? <risa> eh, a ver, Natalia ¿Qué? Que aquí las cosas Son ¿Qué? como dos ¿Sabes? Como dos, dos pelotas de fútbol Que son iguales Pues Claro pues, oh, Tienes a una Y luego a mí No, no tengo ninguna igual, Tú eres la que se supone Que tienes que no novio. No, Madre, novio Que no Natalia. tengo novio Madre mía Que pues, no tengo novio ¿Quién ha picado? ¿Tu prima? Pues yo qué sé No, mi prima no Yo te digo yo que mi Prima no va a picar Vale, pues ¿quién? ¿Quién ha picado? Pues yo no sé no a que ir a picado A lo mejor será tu novio que ha venido a decir novio, wow, no dice, ¿Qué es novio? Natalia dice Que le gusta no harta No tengo novio Pues voy a defenderlo de este tío tan guapo Yo que no tengo novio, madre mía pues Yo que sé, ¿Qué, Natalia Me va a me va caer el pelo yo? del estrés pues no, ¿A quién has traído? Dímelo ¿verdad? Yo no he traído absolutamente nadie Y para de ser tóxica ¿No tienes? Ya está ¿Y ¿Qué, qué? Es que, que no? no me hables yo no Me hables. la saco de ir a la habitación Máxima, yo no he traído absolutamente a nadie. He escuchado una voz de chica, eso sí. Pero yo no he traído ninguna chica aquí, vamos, ni muchísimo menos. Y ya sabéis que yo. Ni me relaciono prácticamente con chicas. Oh, por Dios! Es que no, de verdad, que no sé maldita mente qué hacer, macho. Me cago en la vale, maldita vale, leche. Vale, vale, vale, vale, Ya está, ya está. Ya me he tranquilizado. ¿Estás tranquila ya? Sí. Vale. Pero quiero saber quién es eso. Es que no lo sé. Es que me encantaría saberlo. Es que no tengo ni idea. ¿Me vas a dejar pasar? Va. Venga. Pasa. Gracias. Pero antes, ¿tú ¿dónde vas a dormir tú? Pues donde Arta me diga Si Arta quiere dormir conmigo, pues duermo yo con, con él No sé si Natalia va a reaccionar bien También te lo digo, ¿eh? Pero si Natalia estaba con otro chico No, Natalia no está con otro chico Naila. Que lo he visto yo No, no que estaba... eso lo no haces para meterse No, salgo. estaba tonteando con otro chico ¿Qué chico? ¿Y si estoy no, segura que Arta? ¿Cuándo? Alguna... ¿Cuándo? Mm, lo he visto yo Ay, que sí, Naila Lo has visto tú también, Martina sí, sí. Venga, adelante A ver ¡Arta! ¡Ay! ¿Quién eres? Yo soy Natalia. ¿Tú qué haces aquí? Natalia, pero si estabas con otro chico. ¿Tú qué haces aquí? Pues eh, cuidado con la que la haz Además, me mudo. ¡Cómodo,ómodo! ¿Cómo estás? En un momento Naila le acaba de dar dos besos Harta, cosa que tú en todo este tiempo no has hecho. Escúchame, te me relajas, ¿eh? A ver, tía, yo también quiero que Arta sea mi amigo. No te puedes poner así por darle dos besos. cualquiera le puede dar dos besos. Natalia, Martina, no le da dos? besos. Madre mía, qué toxicidad, ¿eh? Espera, espera, no sois nada. Escúchame, yo que me me no, y no, no, no, no, te lo no, no, no, no, es que mentira y nada. Y nada, nada, me nada me has, de mentira nada. nada. mentira, vale, que las no, que eh, perdona, vale, perdona. Si salió conmigo, no fue culpa mía. No, sí que fue culpa tuya porque ella te ha dado la cita conmigo. Vale, ¿y qué quieres si me la da a mí? Ay, que pone, qué pone, qué pone este no se pone triste No, no me pongo triste, cojo y vengo. Ha, ay, ha, ha, ha, ha. Pues que va a salir como una mierdita. Bueno, pues si me sale mal, pues para ti. Sí, tí. que es verdad que se ha tomado en serio y que se va a sudar. Va a sudar. Ah, tú también quieres conocerla. Yo no he dicho absolutamente ah, nada. No, no sé cómo la, la veo con cara de que me quiere conocer. Mira, yo bonita. personalmente no soy tampoco nada serio para que te pongas así. Eh, tú no sabes lo que ha pasado yo conmigo. Así que eh, te callas Yo he visto que os esposasteis durante 24 horas. Porque a mí no me esposas algún día contigo 24 horas. Perdona, ya Al ya no que, que a lo mejor funciona Yo no te estoy diciendo que vaya a darme vale, un beso dale, Eh. Yo no te estoy diciendo que vaya a darme un beso. Vámonos, vámonos, va, vamos. A ver, ¿qué quieres Ven. Natalia, Ven. Natalia! ¡Relájate! Vaya, nunca que más, es muy mal. Eh, nunca más te voy a hacer un favor si te pones así. A ver, a ver, pero podemos, pero podemos hablar. ¿Podemos hablar un segundo? De verdad es que no entiendo absolutamente nada Pues sí, eso Vete, escóndete no, A ver, a ver, Natalia A ver, quiero que te calmes, ¿vale? No, ¿Qué? no me voy a calmar ¿Pero por qué no te quieres calmar? ¿Cómo quieres? Mira, ha venido mi mejor amiga aquí a verte Puede ser que sea mi mejor amiga, pero la conozco perfectamente Está loca Vale, vale, pues si sí está loca, pero entonces ¿por qué es tu mejor amiga si está loca, Natalia? Pues porque le tengo aprecio, pero es que no, no, no No me está volando nada esta situación, ¿eh? No, absolutamente y tú, nada tú, a ti te hace gracia, ¿no? A ti te hace gracia, porque claro, como yo no te gusto Pues coges y te vas con ella A ver, ¿quién ha dicho que tú no me gustas? ¿En qué momento se ha dicho eso públicamente? Mira, mira Pero tampoco, mira. tampoco te estoy diciendo que me gusta. Me estás pero... haciendo el lío ¿Yo no, no me haciendo el lío? Ningún día me has dicho que te gusto Que te doy asco, que no quieres verme Que no quieres estar conmigo, que no sé qué Que Ay, no, no que sé cuánto Y ahora coges y me sueltas que no sé qué, que sí que te gusto Tira para allá Pero Natalia, ¿qué he dicho? Yo soy buena persona Pero que yo no te he dicho nunca que me das asco Yo al revés, yo siempre he eh, dicho Solo no, hay que no, verte la cara, sumado, ¿vale? Solo hay que verte pero la cara Pero qué cara, pero qué cara estoy ahora mismo eh, Las pica... caras de asco que me pones Pero qué asco de qué, Natalia, qué asco de qué Pero es que no entiendo nada, de verdad, o sea, viene tu mejor amiga Y no sé qué, no, ¿Qué no sé cuánto ves. Sí, me, me río porque me hace gracia la situación pero estamos en una casa en medio Ay, de la qué montaña bien. en la mira, romantic la mejor house. amiga de la Natalia y la tía que está loca por mí que me la suda tres cojones. Bueno. eh y ahora viene y me voy a reír de las dos palurdas que vienen a por mí por qué? Yo... mira la cara de Natalia Natalia pero es que yo no te quiero hacer nada me voy a sentar en el sofá porque quiero que que yo qué repítelo está que yo loqui que que yo me estoy volviendo sí, qué? Sí, te estaba lo Mira, loqui, ¿sabes ¿eh? qué? Pues ahí te quedas. Naila, tranquilízate que no hacía falta ponerse así, ¿eh? Es que ha empezado ella, tía. Y es que yo vengo de buen rollo. Tampoco digo que vaya a darme un beso con harta. Digo que también tengo derecho a tenerlo por su amiga. Claro, a ser su amiga, a conocerle. Pero porque bueno. Tampoco son novios ni nada. O sea, ya, en si no están ni lío. Sí, si casi lo conozco igual. Hasta más yo de ver sus vídeos Mira, que ella. Esta cama van a dormir Arta y Natalia. No, aquí voy a dormir yo. Voy quién? a dormir yo con harta o sola. Es que está veniendo a quitarme a Arta Es que te lo juro, te lo juro Es que madre mía, si la veo la mato ¿Yo, ¿Yo qué le digo? Hola Naila, la amiga ¿Vienes a quitarme a Arta? Pues no, no, no Y no, ella sabe perfectamente que me gusta harta, Me encanta harta. Y es que ahora viene y se lo va a ligar Y seguro que harta como ve que es tope de guapa Se va a ir con ella Y van a tener una cita Y van a tener súper buena relación ¿Y quién se va a quedar sola, deprimida y llorando? Yo Yo de verdad, Maximus, ¿cuál es que no entiendo absolutamente nada O sea, Naila y Martina están justamente en una habitación Creo que se llama Naila la chica o algo. Así, ¿vale? Es que no la conozco, la he visto Simplemente en algunos que otros vídeos, pero ya está Nada más, y Natalia es como que se ha Picado, porque, o sea, no entiendo Absolutamente nada, estoy ahora mismo Que estoy flipando de Natalia, está Ultra mega super picada conmigo, porque yo, yo, porque yo no he hecho nada, soy buena persona Pero bueno, vamos a dejar que se relaje, y mientras Tanto, Squad quería daros las Muchísimas, pero muchísimas gracias por absolutamente Todo el apoyo impresionante que Ha dado a mi tercer libro de Arta contra el alien, Maximus, de verdad Muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas, Muchísimas gracias, porque literalmente estamos top 1 en libros generales antes, seguimos tan número uno, tal número 2 Y top número 3 en Amazon Si vais a la librería del lado de vuestra casa Estoy 100% que están los libros agotados O que quedan súper pero que súper pocos No os digo nada, tapa dura, calidad impresionante Dibujazos impresionantes Yo no digo absolutamente nada Así que pedídselo a vuestros padres que estarán encantadísimos De que vosotros leáis y sobre todo la lectura es muy, pero que muy positiva Para vosotros, máximo Squad, Para absolutamente todo el mundo Porque ya estoy súper, mega, ultra enganchado A los malditos libros de Arta. Estoy leyándolos todos los malditos días y martes Da igual, por lo cual os recomiendo un montonazo, un montonazo, un montonazo del libro. Y amor puedo salir de los próximos. ¡Ah, si esta guapa, ¿eh? Los mejores, pero que los mejores, mejores, mejores, mejores diseños Y por cierto, y por cierto En la web de alta Moda hay un 10% de descuento en absolutamente cualquier tipo de producto Si compráis más de dos cosas Aprovechad la verdad y decírselo a vuestros padres correr porque se acaba muy pronto Así que lo voy a dejar en la descripción ir corriendo Porque literalmente todas las prendas que tenemos en la página web se van a agotar rápido. Así que Maximus Squad y nos ha quedado para superar a Neymar Junior en suscriptores Suscribiros es totalmente gratis y bloquear absolutamente todos los días hasta las 8.40 Super mega ultra entretenido Jamás de los jamás fallamos, fallamos Nunca hablamos no. Y llevamos más de dos Malditos años bloqueando Todos los días y jamás De los después de lo que pase Vamos a fallar en la vida 50.000 likes en este pedazo de vídeo Creo que tengo que arreglar absolutamente todo este pedazo de lío Que tengo con las chicas, voy a hablar con Natalia Voy a abrazarla, qué es lo que quiere ella Después hablaré con la chica esta nueva y ya yo qué sé, a lo mejor no la traigo, no soy la chica de Arta, no soy su tipo Yo qué sé, tío, estoy muy triste, muy triste y muy decepcionada con Naila, de verdad O sea, cómo se presenta aquí sabiendo todo lo que ha pasado con Arta Todo lo que me está costando que me hable o que me mire Y coge y viene ahora No, pues no me hace gracia La verdad, eso no se hace una amiga ¿No ves que yo me he traído todo? Natalia se ha traído una bolsa, ¿acaso? No. Ah, yo he venido más preparada sí, no sé. Y yo soy más buena, porque si Arta elige a Natalia Yo no me voy a enfadar, ni me he apoderado de Arta Ni me voy a pensar que es mío Por estar esposada 24 horas O sea, tampoco nos ver, pongamos así, de muy Natalia posesiva tiene los mismos derechos que tú Y si ella ha tenido la oportunidad, tú también Claro, es lo que yo digo No, no, no me voy a fiar de ella No me voy a poder fiar de ella Porque yo le he contado un montón de cosas sobre Arta Y no me voy a poder fiar de ella no en ves. absoluto ¿Qué quieres? Que no quiero que te enfades Que yo a esa chica no la ya, pero si sí, la ves si te gusta. Voy a explicar una cosa, ¿vale? A veces en la vida llegan situaciones Y tú dirás, Arte, eres un maldito poeta Y yo diré, sí, me quedaré en la mejor escuela de poetas Y es que a veces en la vida llegan oportunidades Y hay las oportunidades Las oportunidades que se hacen con las oportunidades Se aprovechan que No sé cómo decírtelo, pero que yo no conozco a Absolutamente nadie, así eh, Bordemente, y que tampoco te pienses Que yo aquí... Yo te, te estoy haciendo pienso. una pregunta Muy sencilla, a ver, si la ves y te gusta, ¿qué? Yo qué sé, no, a ver, la he visto y yo qué sé O sea, necesito qué? hablar con ella De hecho, mira, voy a ir a hablar con ella Y claro que chill vale si tú y si quieres quédate aquí yo voy a hablar con martina y se llama naila no uh -huh. pues ya está cálmate vale sí, cálmate mira. quédate aquí mira el sol que la verdad es que creo que te va a sentar bastante bien hacer la fotosíntesis aquí no. como una planta no hace gracia eres una planta lo siento vale para no. bueno, voy a hablar con naila a ver qué es lo que pasa pero bueno si ¿sí que tú quieres dormir aquí con arta sí Pues esto se va a debatir ¿eh? O duermo yo sola No quiere Y entonces Arta Dormirá con Natalia No porque Natalia se va a ir Porque Mira no has visto que Arta No quiere estar con Natalia oh, hola, hola chicas Hola hola, hola Encantado eh Lo siento y, por bueno, todo. Entonces, No o sea el percance Otros cara. besos, ya lleváis cuatro, eh Bueno, me acaba de volver a saludar A ver, saludar, que simplemente no le he, he vuelto a saludar porque claro, básicamente con por Natalia no te saludaste así No, porque te dieron un abrazo, yo qué sé ¿no? Ah, eso es peor un abrazo, eh Un abrazo es todavía más cariñoso, o sea, no se puede poner celosa porque te dé dos besos A ver, yo qué sé, pero en plan Es que yo literalmente estaba tra tranquilamente a la puerta y es como si una... Explosión ver, Explosión de amor No, ¿explosión de amor de qué? Ah, ¿Tú es normal que haya quedado contigo dos o tres veces y ya se haya apoderado de ti? Pero es que nadie se ha apoderado de mí A ver, a ver, a ver Te a ver. dice que eres suyo uh, Vale, vamos, vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos Bueno, Naila dice que quiere dormir contigo aquí Porque dice que como a ver, tú dormías con sincera. Natalia, ella también tenía derecho A ver, a ver, chicas Para empezar, yo a Natalia la conozco poco, ¿vale, Naila? Muy poco, muy poco Y yo sé pues que le gusta, pero es que claro, a mí me han llevado rumores por ahí tiene novio o está con otro es chaval que ese Es que esos son los rumores que he conocido yo también ¿Vale? La cosa es, Naila, ¿tú para qué has venido aquí? Yo he venido aquí para conocerte vale, Y vale. se lo dije a Martina, no me quiso ayudar cume, cume, ¿Y ahora cume, cume, cume. me come Me está diciendo que me quería ayudar y ahora se ha puesto así, no sé por qué Vamos a aclarar la situación Yo a ti... What? ¿Me entiendes? Creo que no ¿Qué pasa? ¿No, no has no, hecho uñas no, postizas o qué? No, no Te, no, ¿Te no, vas piripi No pillo lo la, no. la, la no. que estás intentando eh, eh. ¡Ah! Que le gusta si te has ¡Ah! Claro. ¡Está roneando! ¡Ah! ¿En serio? ¡Qué es un sencillo, sí. gusto! Sí, ¿Qué me estás intentando decir esto, que esto es roneo, ¿no? ¡Ya me, me entendido bien! No lo quiere decir en alto por si está Natalia afuera es Claro, te está haciendo así ¡Claro! ¡Harta! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos a tranquilizarnos, que yo te he dicho así siempre ¿Y eso qué? No, absolutamente nada, la verdad A ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver Yo a Natalia le gusto, ¿vale? Sí, y a mí también ah, no estoy entendiendo absolutamente nada, que yo te... Danzo del quedarás que, que, que, que, que, que no. aquí, vale, chicos que, que, que, que, que, que, aquí. <risa> eh, Natalia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Nada, no, que acabo de hablar con Naila Y la verdad ¿Qué? es que algo bastante, pero que bastante, bastante, bastante, bastante, bastante raro ¿Qué Nada, es una chica bastante maja eh, no, eh, no, así que simplemente la, le, le, le he saludado y ya está He dicho que yo no quiero ni problemas contigo, ni problemas con ella Que se calmen el ambiente Pero no sé, me ha dicho como, y le he dicho así Y se han empezado a reír diciendo Ay, roneante, rodar rodeante algo super mega ultra extraño, ¿vale? Y que ya está, ¿vale? Yo ahora voy a ir a casa porque tengo que hacer una cosa con Max y ahora vuelvo. Es que me parece muy raro. y las muy maja. Maja verás tú. Verás tú que al final me va a acabar gustando. Si tías, Sí, tía, se me lo ha dicho claramente. No lo has visto. Lo mejor es que te ha hecho, techo eso es como te gusta, o sea, me gustas, pero no te lo quiero. No, es como que estás así, hacia oh mí. guay! Y es que como ya a partir de hoy Max va a llevar un montonazo Porque un montonazo, un montonazo, un montonazo De bandanas justamente por aquí Por el cuello. Ya os enseñé cuando Max llevaba la rosa Que bueno, la sigue llevando Pero ahora no sé qué es lo que ha pasado Alguien se la habrá quitado Se la volveremos a poner obviamente Porque a Max ni flipa le encanta llevar las bandanas de colores Así que ahora mismo falta una maldita bandana Porque Max sin bandana no es Max El rojo, el color del amor El color del vino Al máximo me gusta me encanta! Este color es total, pero es totalmente precioso y nos representa maximo squad Yo voy de rojo, yo voy de blanco y de negro también ¿Y Max que es? Blanco y negro Así que si le añadimos el rojo, oficialmente será mi maldito, hijo. ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Max voy a por ti! ¡Señor Maximo. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Tío? ¿Cómo estás? estás? La verdad, Max He traído un pequeño pero que pequeño detalle ¿Vale? Sí, tengo una chucha aquí Que ahora mismo <ríe> Sí, era la chucha Pero espérate Tranquilo Déjame hablar contigo El caso Max Como tú no llevas onda Y tú eres el perro más guapo de tu YouTube Eres blanco y negro Y yo también eh, Voy vestido de blanco De negro Y también negro por aquí Falta el rojo, ¿verdad Max? A ti te falta el rojo A mí no me falta el rojo Por lo cual ¡Mira esto Max! ¡Mira qué chulo! ¡Mira qué color más chulo! eh. ¡Mira qué color más chulo! ¡Mira! Le ha gustado el color, ¿eh? Le ha gustado el color Está diciendo Wow, me gusta este color! Te quiero poner la bandana, ¿vale? Vale, vamos a poner la bandana, ¿vale? Ya sé que me quieres dar la pata, que quieres co comerte el último trozo Pero espérate, vamos a poner la bandana Y ahora te doy el último trozo, ¿vale, Max? Quiero ahora mismo que te calmes un poquito Un segundo, un segundo, ¿vale, Max? Ahí está, ¿vale, Max? Perfecto, tranquilo, tranquilo, tranquilo No quiero absolutamente nada de nada de nada Y perfectísimo ¡Ahí está, Max! ¡Ah, oh, eres como yo! Oh. Mira, es que es súper gracioso, tío ¡Max, mírame! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Max, es que eres el... Es que es el perro más guapo de absolutamente todo el mundo, ¿eh? Eres el perro más guapo de absolutamente todo el mundo ¡Abrazo de padre e hijo! O sea, actualmente está empezando a llover Yo que tú me metería dentro de la puerta porque la verdad es que está empezando a chispear justamente en la Maximo House Bueno, la Romantic House está a más o menos media hora Así que espero que ahí no esté lloviendo Pues si no, sí que es verdad que la verdad es que será un poco feo, pero yo espero Espero que no esté lloviendo ahí mira, mi pelo, Maximum Squad Pensaba que era lluvia, pero no ¡Está nevando! ¡Oh, qué maldito! ¡Me estoy flipando! Mirad, Max! mirad, Max! Más, ¡Más que está nevando! ¡Es tu primera experiencia con nieve de verdad! Que realmente Max es un perro siberiano O sea, viene de mi país, de Rusia Pero bueno Así que, Maximum Squad Vámonos para la Romantic House Y estoy seguro, seguro, seguro Que se va a liar ahí ¡Parda! Mira, Arta ha vuelto Y encima tiene gafas Mira, Arta Te pones tus gafas qué? ¿Que me gustas? ¿qué? ¿Qué? con Natalia ah, no perdona, perdona, perdona, perdona. Natalia lo siento totalmente lo lo que hecho, eres, ya eres la peor amiga que he tenido el me lo dices tú que yo te he robado a Arta perdona mira no me no, ¿también, también te dije yo primero ver? y encima mientes mentira, y dices que me dijiste tu primero mentira primero. yo Que lo dijo ella primero Mira, de verdad, estoy harta esto Y tú lo no conociste porque ganaste una apuesta Pero yo también tengo cansada. derecho Estoy muy cansada Ah, que yo era el premio de una apuesta? Sí. No, era quien te conocía más O sea, era quien te conocía más Ah, yo soy un premio No, no, no A ver, tampoco te lo tomes no, mal Era quien te conocía bueno, más Es que, Martina tenía que elegir Ella hacía la cita Y, y ganó eso. ella Por eso tuvo la cita Ah, ella o sea, primero. que estás aquí por suerte Y tanto, que sí Eh, no sí, No Mientas. Callaros, Dejarme hablar Las dos quieren una cita contigo Y claro, evidentemente las dos no se en una cita contigo, sería muy raro Eso ¿no? a una cita Calla, calla Entonces dijimos, quien conozca más a Arta Tendrá una cita con él, y ganó Natalia Bien Natalia, bien. Y por trampa, uh -huh. por trampa Bien Naila, bien Pero entonces, no, no, no entiendo nada Entonces ahora yo qué hago pues, pues nada, yo tengo que decir Natalia Que a mí Arta me ha dicho que le gustó ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Sí no? no me toques ¿Sí me... ¿Sí o no? <ríe> Una... No he hecho nada, ¿Te gusta, Naila? Que no. Pero si me acaba de decir que. O sea, ¿ella te gusta? No, que no. ¿Ella te gusta? Pero si ni siquiera la conozco, ¿cómo me va a gustar? Si estás tú no sé cuántos días, Malditamente todo el rato haciendo vale, un Entonces, ¿quién te gusta de las dos? A ver, yo qué sé, tío. Pa para, para. De ¿Cómo verdad, ¿Cómo te quieres que pare si me están haciendo daño en mi puñedera cara? Pero, a ver, Natalia, para ya. Tranquilízate. O sea, ¿yo qué culpa tengo? Me estás echando la culpa de que una persona ha dicho que, que le molo. ¿En serio? No, yo no, no, no he dicho nada. eso. En ningún momento. Yo, de verdad. Natalia. Yo no sé. <risa> a ver, chicas, eh, vale, <risa> Nadia, creo que se te ha pillado un poco la cabeza diciéndole eso a Natalia porque está diciendo en plan rollo Como que, eh, O sea, ¿qué te importa <risa> lo que piense Natalia? Te gusta Sí, eso es que te no, gusta, ya que me gusta. Hombre, pues si no, no te pondrías en plan, no, Natalia, no, no, no, eso no es verdad, las, Natalia se ha enfadado y ya se ha empezado Natalia, a hacerla no, A ver, no, que Natalia, Arta, que eso no es Yo te voy a pedir Natalia. una cosa, Arta, levanta, levanta, te voy a pedir ¿Qué? una cosa, ¿vale? Si a ti te gusta Natalia, dímelo y no haré el tonto y no vendré aquí. Pero claro, es que tienes que ser claro. ¿Te gusta Natalia? Sí. Yo te soy sincero. A mí Natalia me parece una chica muy guapa. Vale. Y eh, me siento bien con ella. Pero ¿Uh? también me parece guapa. ¿Tú? ¿Pero te sientes bien con ella? Y tú también es me parece que No me, me conoce, no ha tenido la oportunidad. ¿Sabes? En plan, pero es que aquí no hay ninguna chica que es Porque fea en la casa, espana, ¿sabes? yo soy tu hermana y además yo soy más que me... guapa que tú que la otra. A ver, a, a ver, la Martina. la, Martina, la más preciosa. Tú eres muy guapa, pero tampoco tienes que tener el ego tan alto, ¿eh? Bueno, Voy a traer a Natalia y sí, voy a decirles que las dos son muy buenas. La verdad es que te gusta uno, Natalia. No, Cállate, Martín. Te gusta no, Natalia no. y Naila. Sí, la 80 personas te gustan. Yo ahora mismo soy el, el gustador de la... tienes mis gafas encima? ¿Qué han gustado mis gafas? Gafas Que mi estilo? Tus gafas ¿Tú pero tú lo... Estoy flipando A ver Natalia ¿Quién eh... es con las gafas de Naila? Mira, las voy a dejar aquí, tío Y os vais a dejar de tonterías, ¿vale? Tú entre para acá tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki Va a explotar esto cuando se junten eh, Vale, chicas, escuchadme una cosa Os he traído aquí a las dos Chill Vale, mira Vamos a ser sinceros Tú eres guapa Tú eres guapa me has demostrado que eres lista, tú eres lista porque eres la, la profe de matemáticas. Claro. Y a vez sois es mejores amigos. Entonces, vamos a calmarnos y punto verlo Yo lo único que os voy a pedir es que si tú te vas a quedar, yo voy a dormir solo. Esa ¿Sí? es la principal. Y vosotras ya dormís donde queráis. De hecho, tú duermes en la cama, tú una de las si quieres dormir en el sofá, yo me voy a dormir a la calle. Si vosotras, una de las dos, me quiere conquistar, yo voy a dejaros jugar la partida. Es decir, la que me conquiste, me conquistó, ¿Vale? Madre, punto, mía. Pero. Vale. Madre, Madre, Madre mía. mía. Madre mía. Natalia, es justo ¿Tienes en miedo? No, yo no tengo ningún miedo Pues lo vas a tener De hecho, yo no me he apoderado de él No me pienso que es mío la Si ganas tú, no me voy a poner la a, la a llorar Reality a las 5 y 40 Pues nada, Maxu, squad. Vamos a acabar el vídeo justamente por aquí En el vlog de mañana Creo que se va a liar Pardísima, pardísima, pardísima, pardísima, pardísima Porque tanto Natalia, tanto Naila Creo que aquí va a haber un riff y rape Bastante, pero bastante interesante Vamos a despedir el vídeo justamente por la aquí Romantic House a las 8, 8. y 40 No os lo perdáis porque hay más cotilleo Que en la Isla de las Tentaciones Así que nada, Maximusquad nos vamos a dejar el libro en la primera línea de la descripción. Ir a todas las librerías a comprar los super, mega, ultra rápido porque se van a agotar. Yo soy Ahorita y, como siempre, digo: ¡Vive al máximo! máximo.